Pero causa tristeza tener que hablar de esto cada rato para ver si alguien reacciona y, y toma un sentido común de lo que está pasando. Me causa curiosidad que en una entrevista con Maduro, él habla, no es que la cocaína se produce en Colombia. Sí, se produce en Colombia. Y es más, es una de las mejores, señor Maduro. Tiene toda la razón. Y usted más que nadie lo sabe porque usted trabaja con ellos. Pero una cosa es que la mejor cocaína se produzca en Colombia. Y otra cosa es que Maduro presta a Venezuela... Para que de ahí salga la droga. Eso es una cosa muy diferente. Muy fácil es echarle la culpa a los demás. Cuando se habla de crisis, se sale por la tangente. Y dice, ¿Estados Unidos tiene la culpa? Estamos jodidos porque Estados Unidos nos tiene sancionados. Perfecto, Estados Unidos ustedes tiene sancionados hace dos años y medio. Y el problema viene hace 20 años. ¿A quién le vamos a echar la culpa, señor Maduro? Porque es que es muy fácil culpar a los demás. Es muy fácil decir que es que el señor Iván Duque está a Mangualao con el señor Joe Biden para invadir a Venezuela y que ahorita va a colocar un poco de tanques y de militares y aviones no sé qué en la frontera porque está dispuesto A a enfrentar una guerra, eso es muy fácil armar el zaperoco armar guerras, armar cortinas de humo para tapar los errores porque la pregunta es, si eso solucionara el problema de Venezuela, atacar a Colombia pues yo le vería lógica, pero es que eso no tiene ninguna lógica atacar un país Colombia, Perú, Ecuador Brasil, los yanquis que ellos llaman pues, es muy fácil, pero eso no soluciona el problema porque es que el problema de Venezuela no es afuera, el problema de Venezuela es adentro y eso es lo que no quiere aceptar el señor Nicolás Maduro Le hacían una entrevista cuando él en el, en el 2017, iba a ser la economía Pues que iba a darle La vuelta a Venezuela, eso fue En el 2017 y sí Efectivamente le dio la vuelta a Venezuela Porque en el 2017 estaba Mal, ahora en el 2021 Está peor, o sea está Re mal, ese fue el cambio que le hizo Entonces es muy fácil comenzar a buscar Culpables cuando sabiendo que el problema Estás dentro y qué triste es cuando la gente no toma conciencia de ver lo que está pasando y todavía siguen creyendo en ideales. Me causa curiosidad que vi por ahí una noticia donde salió que Colombia es el país más corrupto del mundo. Y detrás de ellos Argentina... Chile, hasta Rusia salía de los 10 primeros, Venezuela no aparece Por ningún lado, ¿sabe por qué están apareciendo Las noticias? Porque como en Colombia También quieren meter una idea de Socialismo, en Ecuador lo mismo En Perú ya pasó, en Bolivia Ya pasó, ven lo que está pasando Y más sin embargo quieren meterse en idea Yo una vez lo dije y vuelvo lo repito Venezuela comiendo mierda Y Colombia antojado de un poquito Vamos a ver cuál es la realidad de lo que Está pasando, dice grave denuncia De una catástrofe anunciada que todo el mundo ve, pero todo el mundo calla. La periodista venezolana expone un documental donde denuncia los vínculos del chavismo con el crimen organizado y advierte realmente sobre los intereses de Rusia, China e Irán. El documental llamado Venezuela Gris, no tiene otro nombre que pesar, Venezuela Gris. Y Bellice Pacheco, periodista venezolana, aborda la expansión, ...del poderío del crimen organizado en Venezuela. Cada vez crece más y ya son más descarados los vínculos. Oígase bien, entre los funcionarios del Estado venezolano... ...y grupos ilegales como los colectivos o comandos... ...o paramilitares, el narcotráfico, la FARC, el LN, el ESBOLA... En, en fin, todo el crimen organizado Que anuncia una grave amenaza Para la democracia en la región americana Esto es delicado, porque bueno Mal que bien en este momento El problema es de Venezuela, pero mal que bien Si no se hace nada, el problema no va a ser de Venezuela Va a ser de Sudamérica, porque estos señores ya contagiaron a Bolivia, ya contagiaron a Perú. Se está contagiando Argentina. Ecuador se alcanzó a sacudir un poquito. Pero la pregunta es que van a dejar que sigan cogiendo más fuerza para que esta vaina se, se termine de joder. Porque yo no lo... Si yo veo en un socialismo o en un izquierdismo como el que ellos manejan, que realmente hay un norte, hay una prosperidad, hay un avance, hay un crecimiento, pues yo digo, perfecto, no comulgo con ellos, pero los aplaudo porque están haciendo las cosas bien. Pero el país va de mal en peor, el, pa el país está rejodido Y la gente, que está pensando? que está, es está esperando al respecto? Esto está interesante, pero antes de iniciar, quiero que... Ustedes se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. Nos interesa mucho saber de sus comentarios porque gracias a ustedes nosotros seguimos siendo los chismosos del paseo. Digo chismosos porque estamos hablando lo que los demás no pueden hablar. Es por lo llaman los chismosos, pero somos chismosos hablando con la verdad, así le duela a quien le duela. En un panel en el que se presentó el documental Venezuela Zona Gris, alertaron los participantes de la periodista Ibellice Pacheco, que expone como el país latinoamericano, el poderío del crimen organizado se expande peligrosamente al aprovechar el vacío del Estado. O sea, cuando no está el dueño de la casa, entran los intrusos a invadir. Y eso es lo que está pasando. Aquí hay un vacío de Estado Aquí hay una narcodictadura No es novedad decir que Venezuela Es un país en total disolución Con un Estado desaparecido Y en donde se ha instalado un consorcio Político criminal de carácter global Fueron las palabras directas de Asdrúbal Aguirre, exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Y secretario general de Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, organizadores del Panel junto con la organización Fredon House. Pacheco plantea en el documental los intereses geopolíticos que explican la presencia en Venezuela de Rusia, China e Irán, así como la acción de los carteles de la droga con el trasfondo de una crisis humanitaria que ha motivado la huida de más de 6 millones de personas del país, un deslave humano que supone el 20% de la población, como dijo la periodista venezolana. Ojo un deslave humano que supone el 20% de la población. Vuelvo y digo, ¿hasta dónde toca esperar? A mí me causa curiosidad que en, en las elecciones de Varinas para la gobernación, gana el opositor, Superlano. Al ver que ellos ganan, inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia invalida esas elecciones. ¿Y qué pasa? Que después de que las invalidan, porque perdieron, el mismo Consejo Nacional Electoral saca un veredicto igual que el del Tribunal Supremo de Justicia, donde dan como ganador a Superlano, pero invalidan las elecciones elecciones Y aparte de eso, inhabilitan a Superlano No contentos con eso, van a colocar las elecciones para el 9 de enero Y mandan a, a la esposa de Superlano No la dejan tampoco, mandan al, al siguiente en mando tampoco Hasta que lo único que faltaba era que Nicolás escogiera el opositor. Y yo digo, ¿hasta dónde toca esperar? No podemos ser ajenos a una catástrofe anunciada. Venezuela es una vorágine de dolor, caos y desencuentro. La periodista opinó que la tragedia en su país forma parte de un plan calculado y cuidadosamente elaborado. Desafortunadamente es así. A medida que pasan los días, cada vez es más difícil producir contenidos audiovisuales sobre Venezuela. Nación donde en este siglo unos 17 canales de televisión han sido sacados de la señal. Y donde solo quedan dos periódicos que son afines al régimen de Maduro. O sea, nadie más puede opinar. Por eso nosotros somos los chismosos de paseo, porque es, afortunadamente no estamos allá en Venezuela y podemos hablar a calzón quitado, porque allá ya no se hubieran desaparecido hace mucho rato no es un secreto para nadie pero para el venezolano de a pie es imposible estar informado el, el control lo tiene directamente al régimen la dictadura de Maduro de acuerdo a todas las investigaciones recordó que la organización de estados americanos OEA los comandos o grupos militares paramilitares han cometido más de 18 mil ejecuciones extrajudiciales, oígase bien comandos y grupos paramilitares al servicio del gobierno de Maduro, han cometido más de 18 mil ejecuciones extrajudiciales, ¿cuántos muertos más hay que aportar? Dios mío cuál es la, el pensamiento de la gente Pacheco habla del concepto zona gris para explicar la situación de en Venezuela un territorio dominado por grupos criminales e incluso países que aprovechan el vacío de estado para desdibujar las fronteras si miramos profundamente la zona gris es un terreno resbaladizo que aprovecha la desinformación, el engaño en la zona gris quien tiene el poder y los recursos impone el relato Destacó la periodista que alertó sobre la lucha de poder que se vive en la frontera entre Venezuela y Colombia. Ustedes, yo sé que más de uno les ha tocado pasar aquí por la frontera, bien sea de la Guajira, la de Cúcuta o aquí por Arauca, y saben que pasar allá toca pagar vacuna y no precisamente al venezolano, no precisamente a la Guardia Nacional, a las FARC. Y al ELN Porque ellos viven allá El expresidente colombiano Andrés Pastrana Entre 1998 y 2002 Lamentó que la actual administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden Solo tenga la atención en dos preocupaciones China y la crisis migratoria En la frontera sur Al parecer hemos dejado de ser importante para Estados Unidos Lamentó Pastrana Quien además destacó el rol que juegan los carteles de la droga En el control del país latinoamericano Donde impera una narcodictadura Si miramos hacia la Quinta guerrilla colombiana de la FARC, cuando tuvo su mayor apogeo, tuvo hasta 18 mil efectivos. ¿Qué están esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos más hay que colocar? Buena pregunta. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.